Amigos, Amigo. retornamos por aquí nuevamente. Interesante conversación con Robert Delorber. ¿Cómo le gusta que le digan Robert William Delorber? Robert William. Robert. Sir, Sir William. Sir William, <risa> claro. Robert, siguiendo analizando temas así, hechos que han sido noticias, unos que no, otros que sí. Esta semana se dio a conocer un video donde agentes de la DGC detenían unas damas que iban en una motocicleta o pasola, específicamente en la zona de San Francisco de Macorís. A raíz de ser detenida allí, esto desató en una calorada discusión que terminó hasta con agresión entre una y otra, que tuvieron que valerse. Mira, por ahí se origina todo. Ella la intentan detener, yo no sé cuál es, en verdad cuáles es las causas que dio al traste con el enfrentamiento, pero tuvo que intervenir una patrulla de la policía, Robert, para poder detener a esta mujer y ser conducida hacia un destacamento. Vamos a ver el video, por favor, ahí. Vamos a verlo ahí, Robert, mira. Mira, mira, mira. Tú ves como la, la dama de la DGC la detiene ahí. Entonces, la señora con el casco protector, ahí fíjate como como si fueran dos bolseadoras, en un ritmo de bolseo, hasta el hombre le tira. Estas mujeres no aceptan <risas> que nadie se pegue. Mira, es nadie que se pegue. Mira Y mira, y brinca como si fuera. No, se ha practicado aunque sea algo, pero esa mujer no parece que es una... Defensa, defensa personal. Defensa personal. Tiene unos movimientos de karate. Mira, viene la otra de allá. Mira, Viste, Robert. yo pienso lo, lo, lo primero es de decir lo siguiente. Hay un irrespeto al ciudadano, a la sí. gente del orden público sí. o del orden de tránsito. Y también existen agentes irrespetuosos con sí. los ciudadanos. En la doble condición, si no tenemos policías bien entrenados, sí. porque en Estados Unidos esa mujer no es que no le dan su salsa, no. pero tienen otro sistema. Qué la la, someten, ese la someten a la obediencia. Sí, claro que sí, hermano. Tú yo creo que en algunos casos los AMEX, de la República Dominicana son abusadores. Sí. No puede ser que el fin de un AME, de tener a un ciudadano, sea el cobro, aplicarle primero una multa, sí, la, como la, si ellos fueran impuestos de sí, claro, que Eso claro, es claro. lo primero, robo. Sí, no. Y lo segundo, no. la violencia. Porque hemos sido víctimas, del punto de vista que hemos observado, sí. malas acciones de algunos agentes del tránsito. Ahora, ¿qué hace falta? Entrenamiento. Perfecto. No puede ser que a usted le quieran incautar su vehículo o un motor, por el simple hecho de que usted es agente de América. Sí. Y en mucho, en la mayoría de los casos hay abusos. En este caso ahora DGC. DGC ¿Usted sabe que fue transformada que a la DGC? Está, que está a la cabeza de, de sí. esta parte. Sí, claro que sí. Yo creo que si, si se articula eh, propiamente eh, la preparación de los agentes, sí. hay que tecnificar a los agentes en la República Dominicana. No es posible sí, que a esta fecha un policía, sin siquiera hacerle tránsito, agarran tres policías al oscuro en cualquier avenida céntrica del país o en cualquier provincia, y van a macutear en una, esperando que ustedes en su vehículo no bien eh, sale de un lugar, parece ahí. Y alguna vez hasta droga le han puesto. Sí. Entonces yo creo que hay que revisar bien, porque no quiero estar a favor ni de uno ni del otro. Sin embargo, nuestra Policía Nacional, en una mayor cantidad de los casos que hemos visto en video, no está preparado para proteger a la ciudadanía y mucho menos para intervenir. Casos delicados, sí. que a veces se han ido de la mano y hasta han matado a ciudadanos. Sí, Yo sí. creo que hay que ponerle mucho ojo. Y qué bueno, Robert, que tú colocas este tema que está, va de la mano con los altos niveles de violencia sí. de una sociedad. No de un policía. La violencia es social. Sí, sí, no sí. es propia y, de y un contante, individuo. Contante. Y Y dónde viene el individuo. No es de la familia. Gracias. Que aunque es la célula más pequeña... De allí viene el policía, el presidente de la república, el no, diputado, no, el senado. No, no. Todos venimos de ahí. Todos todo venimos de ahí. Mira algo, Robert, que yo quisiera, por lo menos para que nuestra audiencia entienda como tú lo has dicho, no estamos aquí ni a favor ni en contra claro. de otros, estamos en lo que debe ser lo correcto. Nosotros creemos que nosotros necesitamos agentes, agentes de la DGC, que tengan por lo menos cierto nivel de inteligencia emocional, claro. control de situaciones, someter a un individuo a la obediencia, hasta siendo persuadido con la palabra. Sí Hasta persuadirlo con la palabra. Usted puede estar seguro que si el ciudadano está en alta, usted debe estar en baja porque no podemos tener dos polos de frente porque la producción de chispa va a provocar una situación, y es esto, una reacción. Ahora, ante esta situación una dama, vemos el nivel de agresividad que ella tiene, que le va arriba a la gente de la DGC. Este le es va... muy respetuosa. Óyeme, claro que sí. Hay una falta de respeto total. Claro. Y es lo que tú dices, Robert. Los ciudadanos no están respetando la autoridad. Lo que, óyeme, lo que corresponde a un agente de tránsito debe tener un respeto por el ciudadano. Si usted lo llama a detenerse, venga, señor, venga por favor, ciudadano. Deténgase a la derecha, deme su documento. Ahora, el, ese agente por lo menos pudiera, antes de pedirle los documentos, decirle: mire, ciudadano, usted ha violentado el artículo tal de la ley de tránsito porque usted no usa su caso como protector. Permítame su documento que yo debo fiscalizarlo. Ya el ciudadano previamente sabe por qué se va a fiscalizar. Cuando usted se pasa una luz en rojo, el agente debe acercarse a usted, señor. Saludo. Eh, yo soy el agente Juan Pérez. Usted violentó la ley en rojo y usted ha, por eso le corresponde una infracción que es esta. Si usted está de acuerdo o no, usted va al juez y la reclama, pero usted la ha violentado en estos momentos. Y le da su, su infracción. Pero no, venga acá, ¿quién es usted? Deme sus papeles. Y no, muchas veces ni quién es usted. ¿Usted es militar? No, pues deme los papeles. No le Esa le es la pregunta. ¿Usted es militar? No, eh, no, venga, que usted es militar, deme los papeles. No, pero que agente. No, no, no, deme los papeles. Y no... Se el dime directo y el debate que cae en situaciones donde empiezan a aflorar las emociones, muchas veces negativas. Entonces, deben haber agentes que tengan cierto nivel de inteligencia emocional, controlar situaciones. Eh, eh, eh, mire, caballero, hay una situación aquí, usted no puede transitar por esta vía, estamos haciendo un chequeo rutinario para ver situaciones que hay. Se están buscando unos individuos, su vehículo tiene alguna característica, quisiéramos identificarlo. Permítame su matrícula. ¿Está en nombre suyo? Sí, pero no. Hay un procedimiento que no es siempre el mejor. Robert, ¿tú recuerdas el caso de un sobrino de Munchi Fadul, Claro que, que se hizo sí. viral un sí, el gobierno sí, sí. del PLD. Bueno, le dijo mucho sin proterio, Que irrespetó a la autoridad. No le, le pasó con el vehículo por una pierna, me parece que fue. Le, bueno, ahí se dio de todo. sí, sí Pero sí. hay un detonante, no sé si tú escuchaste el video, que al final, porque hay dos versiones, a veces sí. un video se graba a favor de una de las partes, pero no tenemos todo el contenido del, del, sí, sí. del material. El joven dijo al final... Y eso me conmovió mucho. Yo le dije desde el principio que mi madre se está muriendo y yo fui a, a comprar un medicamento. Frente a esa impotencia, un ciudadano pudiera salir con todos esos problemas. Claro que sí. Ahora, si usted está viendo, como tú dijiste, la parte emocional, que el ciudadano está alterado. Sí, primero fuera pregunta, de control. ¿Qué te pasa? Oye, la pregunta es, ¿qué te pasa? Mira que yo ahora mismo, eh, se me murió mi mamá y me están llamando. Oh, no es que usted le crea todo eso, pero usted tiene que tener la psicología. No, no, que tú de, todavía, Robert, tú lo escuchas. ¿Qué le pasa, señor? Mire, yo vengo porque tengo ahora mismo que... Eh, tengo un compañero que está malo y debo ir a, a, a atenderlo. Ah, está bien, señor, pero permítame su documento, porque yo debo fiscalizar Exacto. ante la situación que ocurrió para que usted pueda continuar con su, con su, con su recorrido hacia donde usted va. Mira, y tú lo Es muy fiscal, diferente. El, el ciudadano acepta... Si no una fiscal... provocación de la autoridad. No, ser fiscalizado, pero muchas veces, venga acá. ¿Y cómo usted se mete ahí? usted? Cree que es que usted la, la, ¿Quién es usted? ¿O se te meten al vehículo? Sí, adelante. ¿no? Y, vámonos para pa, pa tal sitio. Su vehículo. Entonces, óyeme, entonces, yo creo que en el caso de la DGC, el general Guzmán Peralta, hemos visto siempre que ha tratado de cambiarlo en sal, pero debe continuar la capacitación de los agentes. Claro. Se debe estar constantemente la capacitación y orientación. ¿Y qué es esto con esto, Robert? Ya para poder nosotros avanzar aquí. Esos agentes que hacen ese trabajo, sabemos que viven en, en, miren, en, la, en labores continuas, muchas veces más del tiempo establecido, pero permitan ustedes que ciertos niveles de inteligencia emocional, capacitación para manejo con ciudadanos y situaciones de crisis. Tú que eres un experto en comunicación estratégica y asunto de crisis, sabes que las crisis se deben manejar con estrategia. Entonces, no, él dice eso Biblia. debe de darse. Dice la Biblia, la blanda respuesta, calma, la ira o el enojo. Si usted está bien educado, no se deje llevar al terreno, del mal educado. Sí. Cuando tú decís a un ciudadano, ciudadano, y cuando el ciudadano le falta, y te le dice, te comprendemos, ¿qué te pasa? Entonces por ahí viene, no va a dejar de fiscalizar, pero tú descargas al ciudadano, claro. porque para una discusión tiene que haber los Eso es así. Robert, se nos agotó el tiempo, pero no quisiera que te me marche de aquí, ya la próxima semana inicia la Semana Santa, precisamente con el domingo de Ramos, inicia la Semana Santa aquí en República Dominicana. Robert, es bueno poderle dejar un mensaje a la audiencia. En esta Semana Santa y de manera muy breve, un llamado a la reflexión, Robert. Bueno, decirle a toda la población de la República Dominicana, a nombre de este programa Teledebate y Canal 16 Frecuencias dominicanas, que la vida continúa, que la parte espiritual debe primar, que estamos recordando la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y decirle al final que aunque Cristo en el Gólgota, estuvo en el centro de los dos ladrones, el propósito de la divinidad decía que en el centro debe estar en tu corazón, porque siendo Dios, aún en medio del dolor, siguió siendo Dios y sigue siendo el Cristo de la salvación. Eso es así, Robert. Reiterarle a la audiencia que después de Semana Santa... Gracias por tu invitación. No, no, no. tranquilo. Este espacio es tuyo, hermano. Después de Semana Santa, la vida debe continuar. Claro. Procure usted, si sale al interior cuidarse en la carretera, evitar consumir. Si va a manejar, que no beba. No beba, por si no favor. sino que ponga un copiloto que claro. beba, entonces le maneja. Procure ir y retornar otra vez en paz y en armonía y en salud, que aquí le esperamos aquí en su capital nuevamente para reintegrarnos a todas nuestras labores. Robert, de esta manera concluimos por el día de Muchas hoy. Muchas gracias, mi hermano. A ti agradecido. Una, y una ti. semana santa de paz para ti y tu familia y para toda la audiencia Eso es así. Hermano. También a ti y toda tu familia, Robert, que sé que tienen unos viajecitos por ahí, pero sí. le sí. esperamos por aquí con mucho amor.